Creo que desde el Carguín Zumárraga, durante estos dos años y con la situación de pandemia que hemos vivido, hemos sabido estar a la altura de las circunstancias, arrimando el hombro con el equipo de gobierno, a pesar de nuestras discrepancias, para con ello poder sacar adelante las diferentes ayudas que se han llevado a cabo para comercios, autónomos, hostelería, sector primario, la SOCA y las ayudas de emergencia social. El el en Zumárraga destacaría nuestra presencia en Mancomunidad, sobre todo en el área de igualdad, velando así por los intereses de todas las mujeres de la comarca. También pondría en valor la aprobación de la moción por un Zumárraga de trata y prostitución. El trabajo y apoyo que hemos estado dedicando a la diáspora saharaua. El trabajo junto a otros agentes sociales como la plataforma 24 24-7 por el no cierre de los servicios de urgencias del ambulatorio el apoyo al colectivo de hosteleros y también el apoyo a trabajadoras varias de, del municipio. Por último, destacar la propuesta presentada para la remunicipalización de todos los servicios públicos del municipio. Creemos que ese tiene que ser el camino a seguir por el parque. Desde el Carriquín Tumataga somos conscientes que nos queda aún mucho trabajo por hacer en beneficio de la clase social trabajadora y en eso vamos a centrar el resto de la legislatura. Como prioridad queremos destacar la defensa de los servicios públicos, trabajar más activamente por una igualdad real en la comarca y poner sobre todo el foco en la sostenibilidad y el medio ambiente, puesto que de ello depende el futuro de nuestro entorno. Es que Ricasco Tumataga,